el Instituto Nicaragüense de Turismo este año cumple también 43 años de su fundación es decir, eh, fue fundada bajo la revolución popular sandinista en 1979 en noviembre de 1979 bajo el nombre de Inturismo pero hay que reconocer que fue por esa visión que tenía y que ha tenido, pues realmente a lo largo de la historia, nuestro presidente, el comandante Daniel, eh, y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, con la prioridad que tiene el, el turismo eh, que aporta a eh, la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo y que contribuye además con la lucha contra la pobreza, ¿verdad? En esta segunda etapa de la revolución es donde se ve eh, ese papel protagónico también eh, del turismo en el desarrollo económico de nuestro país. nosotros pues precisamente ese modelo de, de alianza de diálogo de consenso de articulación de trabajo en equipo es lo que ha permitido también eh, ese enorme avance en la actividad turística desde que asumió en esta segunda etapa de, de la revolución el comandante daniel y la compañera rosario no eh, el turismo en términos de, de números dimos un salto en cuanto a las llegadas de turistas eh, en 2006 que no recibíamos eh, más o menos menos de 750 mil turistas a un 2017 en el que llegamos a 1.7 millones de turistas, incluso temas de generación de divisas, pasamos de 240 eh, millones de dólares que el turismo genera la, a la economía a 840 millones en el 2017 incluso la infraestructura hotelera también del país dio un salto enorme no solo en términos de cantidad sino también la calidad, verdad y pasamos de 230 establecimientos hoteleros en el 2016 a más de 1.300 en el 2017. Entonces, esas son algunas cifras eh, que muestran la prioridad que se le ha dado al sector. El ser humano para nosotros es el centro de nuestra estrategia eh, de turismo porque son los que portan la cultura, pero también los que preservan eh, nuestros recursos naturales y que para nosotros han sido eh, además nuestro producto estrella, porque la hospitalidad, la amabilidad, el calor humano de nuestra gente es lo que los turistas nunca olvidan eh, al visitar nuestro país. Porque para nosotros también se ve la actividad turística como un derecho humano, ¿no? a esa recreación sana, al esparcimiento, al disfrute del arte y de la cultura eh, de nuestro pueblo. Por eso se ha priorizado dentro de nuestro plan nacional de lucha contra la pobreza y desarrollo humano eh, como una de esas actividades económicas y productivas eh, de nuestra economía. En el caso de Nicaragua, pues gracias a esa paz y estabilidad es que la actividad ha salido adelante, es que hemos podido atraer eh, la afluencia de turistas a nuestra tierra de lagos y volcanes es eh, aquello que también disfrutan nuestros visitantes a la hora de venir a, a nuestra tierra no el poder caminar libremente por nuestras calles, el poder interactuar con nuestro pueblo, el no tener ese miedo como a lo mejor en otros destinos lo tienen eh, por temas de seguridad, por temas de, de la paz y por temas de la falta de, de estabilidad verdad? que gracias a Dios en el caso de Nicaragua eh, es al contrario para nosotros es una eh, ventaja competitiva realmente eh, para atraer eh, turistas precisamente porque Nicaragua es el eh, país más seguro de la región centroamericana, uno de los más seguros del continente americano en, en general, donde eh, yo creo que nuestra población también ha resguardado esa paz, eh, esa estabilidad. Yo creo que la recuperación de, de los espacios públicos son parte realmente de, de ver al turismo y la recreación como un derecho. Y el acceso también a estos espacios eh, que debe ser para todos, ¿verdad? No solo para el pudiente, el que tiene recursos y puede eh, pagarse el ir a, a cualquier eh, espacio recreativo, sino realmente para toda la población eh, nicaragüense, además de nuestro visitante. Y en ese sentido, la verdad, que eh, cada uno de estos proyectos ha transformado el rostro de Nicaragua. Eh, ha embellecido realmente nuestra tierra eh, y no solo diría el, el Salvador Allende que es un referente además eh, para el turismo ¿no? donde hay una oferta tan amplia no solo de gastronomía nacional sino internacional pero un ambiente familiar eh, un ambiente de recreación sana de, de esparcimiento, de disfrute del arte, de la cultura y que como decía es eh, accesible e incluyente para todos eh, porque esa es la visión que también eh, siempre ha tenido el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El parque Luis Alfonso Velázquez Flores también, el parque más grande o uno de los más grandes de, de la región centroamericana, pero sobre todo de las más accesibles. Y, y, y destaco esto porque también nosotros promovemos no solo un turismo sostenible, responsable, sino un turismo incluyente y accesible para todos. Esa es la premisa. No estamos pensando solo en que el turista internacional pueda venir a disfrutar, sino que las, las familias nicaragüenses también... También tienen ese derecho de disfrutar de las bellezas que, que ofrece su tierra vemos cada día inversiones en todo el territorio nacional eh, ofreciendo esos espacios públicos para la recreación de la de la familia las mejoras que se hacen eh, constantemente también a los atractivos ya existentes los accesos para llegar a esos atractivos verdad de las cosas que creo muy relevante eh, destacar en estos en lo que representa los 43 años de eh, la, la revolución popular sandinista es el papel también de la costa caribe y la integración del caribe en el desarrollo nacional eh, de nuestra nicaragua hoy por hoy ya eh, hay también una concientización sobre el Caribe, sobre eh, las tradiciones, la cultura, la identidad, la integración del Caribe, también a la diversificación de los productos y de la oferta turística de Nicaragua. Fue con la revolución eh, que se logró también la promulgación de la ley de autonomía. Eh, todas las infraestructuras que vemos también que unen realmente el Caribe con el Pacífico. es eh, Gracias a la revolución, creo que eh, la celebración de la gloriosa Revolución Popular Sandinista y estos 43 años pues representan realmente los logros de nuestro pueblo presidente, el tema de la cantidad de carreteras que uno puede movilizarse realmente a cualquier destino de nuestra Nicaragua en un corto tiempo, el acceso a la eh, salud gratuita, a la educación gratuita, eh, la extensión también de las cobertura de la energía eléctrica, de las telecomunicaciones, todo eso, el tema de, de, del agua potable y saneamiento, realmente todas estas infraestructuras, todos estos proyectos benefician también al turismo porque son necesarios para que la actividad turística se pueda desarrollar y eso es lo que se ha venido logrando eh, a lo largo de esta segunda etapa de la revolución. Y por eso también las familias nicaragüenses pues celebran eh, realmente este acontecimiento histórico a lo grande y lo celebran en toda, eh, en toda Nicaragua, en cada rincón de esta Nicaragua naturalmente bella. Vemos a las familias celebrar en equipo, en familia, en comunidad, eh, precisamente todos los triunfos y los logros eh, de nuestra revolución en este 43 aniversario.